No Van a apacarme, por más que lo intenten no pienso caerme Siempre piso fuerte, intento que todo fluya como siempre Logrando días en los que me complete beneficios Pocos los que he conseguido, pues lucho cada día con mi contratipo No puedo hacer vanish, pues ya estoy maldito Deseando que todo se acabe, lo admito Día de guerra, noches de discordia Todos se nubla, no veo la gloria Siempre pensando en el hacer historia Pero dudas en mi cabeza agobian Día de guerra, noches de discordia Todos se nubla, no veo la gloria Siempre pensando en el hacer historia Pero dudas en mi cabeza agobian discutido, he llorado, he gritado, he pensado en cómo seguiría con esto Letras que aún no he sacado por mi desconfianza y dominado por todo el miedo Que me causaba el pensar que yo no estaría hecho para este juego Me lograba mi frenar, luego yo pensé que soy experto en videojuegos. Juego cada día, esa es mi medicina, me hago un mix con melodías y logro una maravilla Hago un trato con la Día, pa' jugar mi fantasía Luego vengo, escribo rimas que salvan toda una villa Piro, piro, piro, mancia fina, loco, qué locura lo que brilla, tira finas, tiras infinitas, ciego queda el que directo mira, se ha quemado el que fue guamerita y ha cesado el que agua necesita. Hidro, hidro, hidro, masia fija, limpia todo lo que tiene encima. Llámame niñato, llámame mi maduro, pero me he tomado como juego mi futuro, negro no mi muto, Asusto. No hace falta ningún level para mi lucro, no es que sea en serio o es que lo digo en serio, la escala de dificultad no tiene punto cero. Si si lo comparamos estos todo un acierto, el sub y baja sería el mismo si pagar arriendo. Día de guerra, noches de discordia, todo se nubla, no veo la gloria, siempre pensando en el hacer historia, pero dudas en mi cabeza agobian. Soy la magia de niveles altos Mi flow es uno de tantos impactos Crítico con cada uno de mis cantos Y si no te mata te deja al tanto De todo el daño que puedo causar Y eso se nota en la instrumental Pulses de pulsos para asesinar Archivos de Word para ir a arrasar No quiero abusar de niveles bajos Puesto que el mismo viento a mí me trajo Soy un poco al fin del caso, no menosprecio a nadie Su trabajo, el mundo se trata de farmear dinero De traer comida para tu grupo entero De pensar día a día en algún reto nuevo En algún final boss que cumplir un deseo de nivel de nuevo, ahora soy hechicero Las magias que son de fuego Invoco quimeras que rompen barreras Haciendo que me escuche todo el planeta Soy un mago híbrido, creo melódico Yo soy atómico, estructura sólido Domino solo estructuras completas y Sin letras sinceras, mira mi libreta Nivel 13, tengo R, voy a hacerlo Mierda ustedes, ese equipo no me puede Voy fedeado, no me que he escuchado como de basura Me han tratado ustedes equipado Con cota de espinas pa' que no se acerquen Ese buzo ya lo conocía Pero igual sube la adrenalina Subo escudo, baja mi vida Creo que lo tengo y adiós partida Resucito en la hoguera Me da miedo lo que me espera afuera Ahora el cuerpo se espera Un poco de ánimo pa' estas penas Pero alguien ya revivió la hoguera Que permite que muchos no mueran La llama lo único que nos queda Sin ella no daríamos guerra Si alguien pudo yo puedo no me importa el terreno Si alguien sufrió pero es cosas que yo Dime porque yo me doy freno